Mi nombre es Aliu y soy de Gambia, de West Africa, tengo 29 años y aquí estoy trabajando con la CUC y yo salí a mi país en el 2020. Como salimos de la partera de Gambia, es partera de, de madera y somos 139 personas. Con la con la niñita, niñitos, no hay comida, no hay comida suficiente, no hay agua limpia para tomar y se pasa muy difícil, la verdad. Diez, diez once días de la, de la partera para ir antes, antes de nosotros llegar aquí. Los últimos días de nosotros no tenemos gasolina. Y no tenemos gasolina y no puede, el, el partera no se puede mover más. Y el final ha venido la Cruz Roja, la Cruz Roja, y para, para rescindir a nosotros, ¿sabes? para ayudar a nosotros en otra partera, pero este tiempo estamos como locos. Cuando llegué a España yo estaba muy malo y con la salud también este tiempo no podía hablar, no podía hablar español y no podía comunicar con la persona y también no tengo ni no hay teléfono para hablar con tu familia y ni tu familia sabes dónde estás tú. Como dos meses, me, me pedí el asilo, y la Cruz Roja me paso con CIAR, y yo estás con CIAR en Sevilla, yo estás con CIAR poco a poco para mejorar la vida. Empezamos el la curso de cocina, y como tres meses con, con prácticas y de ayudante de cocinero. Me encanta cocinar mucho, y también soy una persona que de verdad que yo aprendo muy rápido. Si me enseña algo y una vez, dos veces, y lo puede hacer. Y ya cuando yo termino mis prácticas y tengo suerte para hacer una entrevista con Causa CIAR, yo he encontrado con las personas aquí, con mis compañeros, somos inmigrantes, pero estamos como una familia aquí. Respeto uno y otro y trabajamos como un equipo con, con la jefe Moja y todo, y por eso a mí me encanta esta empresa, Causa la Cook. Es pues más importante, es mi, mi papel, ¿sabes? Y porque me de, han de negado de las, mi, mi asilo, y a mí solo el futuro, tengo, tengo muchas cosas para hacer en el futuro, para ayudar a la gente, como la música, me, porque yo me escribo mi música y soy cantador antes yo viene aquí en España y tengo muchos sueños y vamos a ver qué va sale qué, qué qué sale en los sueños pero hay un montón de sueños